Tras la información dada por el actual administrador del mercado de este municipio de San Francisco de Macorís de que en los próximos días iniciarán un proceso con miras a eliminar bares y cafeterías al importante punto de venta, mercaderes en su mayoría opinan esos negocios deben continuar funcionando. La barra no se puede quitar, lo, la cafetería, sino que lo organicen es, y, que, y que controlen. Todo, porque Cada quien tiene que buscar su comida, siendo que no haga lo mal hecho. Ah, no, la, yo siempre hay bebé de donde quiera, pero el que quiere beber, que bebe, que, traba, que trabaja, que trabaje, eso es. No, porque cada quien se busca la comida como pueda, eh. Usted la busca con esa cámara y hay que dejarlo quieto, No, No, no, mejor que se aumenten más, hay más producción, de más dinero, si lo dejan, si lo quitan, todo el mundo va a quebrar. Que se venda bebida y que se venda de todo. Eh, que deje la cafetería, no hay más. No hay coño. La cafetería Todos aquí tengamos un negocito para buscarnos el diario, la comida Eso que, que se quería hacer no, no se puede hacer Porque es que ellos tienen deuda, tienen de todas las cosas Tú sabes, uno sobrevive, está mal, está mal No se puede quitar todo eso, nada ¿no? no estoy de acuerdo con quitarle eso Dependiendo, tú ves, eh, como sea, tú ves eh. Porque hay gente que lo, tiene, que lo usa como barra, otro como cafetería. Que lo organicen, que, que lo pongan si es de bebida, no importa que vendan bebida, pero si no organizada. No con ese musicón, a todo lo que da, tú ves, que uno ni oye aquí, tú ves. Que bajen la música, y que vendan su ron, tú ves, como no tiene, exacto, decentemente, tú ves? No, que eso está tranquilo. Esa mujer que cortaron, esa era una buscando lío con otra, no por pues la bebedera. Lo que ellos le dé este, su voluntad. ¿Sabe? Si a ellos no les conviene que lo quiten, si les conviene que lo dejen. Cordero, su noticiero regional.